que ahí venían los solares eh, es ese tipo de barrio híbrido de aquella época donde había una progresiva transformación industrial importante y donde la gente que trabajaba si tenía un poco de conducta en el pasar de no pocos años se compraba un solarcito y se iba haciendo una casita así se, se poblaron muchas de ellos de los barrios aledaños de Montevideo ¿Logó el nombre de alguna maestra? Sí, como no, de, de varias de Juanita Scorbi, del Cerro eh, de una directora bajita, recenito. Eh, de muchas otras este... todavía las relaciones eran mucho más familiares menos de notas, gente ¿De notas cómo andábamos? andábamos en el pelotón, ni muy, muy, ni muy, muy. ¿Y otra altura? También eh, daba la peculiaridad que nosotros vivíamos al costado de la casa, de la escuela. Nuestra casa estaba ubicada a solo por medio de, de la escuela. Y, y bueno, este, en aquella época pienso que había niños mayores que iban a la escuela. O sea, el espectro de las edades era más, más diversificado y, y había dificultades como existe hoy más. Eh, la pobreza siempre estuvo acampada en nuestras vidas y la pobreza no es una novedad. Lo que es una novedad es la miseria. realmente era la de la pareja humana y sus hijos. Eh, y menudeaban a algunos abuelos que vivían en la casa. ¿Te acuerdas de tu abuelo? Sí, me acuerdo nítidamente. Tenía una estructura mental de, digamos, de campesino. Un término que no encaja con, en el Uruguay. Pero él la tenía por su descendencia de italiano. Y, y daba consejos como este: Cuando sea grande, compre tierra cruda. Tierra cruda? Tierra cruda. Este, eso, siempre, eso siempre vale. Eh, o cuestiones como esta, lo que más cuesta son los primeros mil pesos. Este, un brutal sentido del ahorro. Este, y, y un tipo de economía muy equilibrada. Este, sobre todo con un respeto en permiso hacia el trabajo. Mi padre murió cuando yo tenía apenas siete años. Este, y, y bueno, viví la, la condición de, de una pobreza digna, bien administrada con este, una madre eh, de un carácter muy definido, hizo las veces de mujer y de hombre. Este, recuerdo que recibió una pensión de mi padre este, 15 años después de fallecido, mi padre, y no se la gastó, hizo en una casita en un terreno para... Alquilarla y tenía algún peso más. Era época de pantalón corto, en eh, no esa dicho porque no saliera la barba y, y estirar el pantalón. Este. El viejo Liceo a usar ahora es el nocturno. Este era el único liceo que había en toda la zona, incluyendo el cerro. Por allí pasaron compañeros, algunos de los cuales están por ahí vivos, este, como el que fue, como el que fue presidente de la República. Este, le llamo un cabo, Mostones en, en ese liceo que es el presidente de boxar, de el último presidente Valle, este de muchacho iba también, pasó por ese liceo. Y, y algunos otros, este, y una farándula muy grande Luis, este, eh, de Ulises, de un Uruguay que se fue. Ahora que de un Uruguay de tranvía, de Uruguay de El tranvía de con ¿no? Sí. Okay. Y, y del boleto a Vintén, que después fue un medio. Si nos quedamos en la plataforma, capaz que nos pagamos boletos, ¿no? A veces, este, y con los sonido atestados Era un Uruguay más de is, si se quiere. Este, también lo que dicen. Eh, con medios, menos medios materiales. Porque naturalmente, el desarrollo tecnológico, comparativamente no tenía la explosión de hoy. Y era un Uruguay con... con una riqueza mayor de tiempo. Todavía era un Uruguay donde algunos profesores solían tener tertulia con sus alumnos y tiempo para ellos. recuerdo si me había dicho tres o cuatro rabonas, ¿a dónde iban? Y andábamos por el, el Prado, esencialmente. El... Ah, el primer cigarrillo yo qué sé, este... Eh, Debe haber andado por esos años. Este... Debe haber andado por esos años. Lo que pasa es que... Que por ahí, por... 14 años yo este, tuve un tiempo corriendo en bicicleta y eso me, me aventó la cuestión de cigarrillos en edad muy temprana y eso. Dediqué bastante tiempo a la bicicleta, que es muy tiránica, y en alguna medida sirvió para corregirme en parte. Eh, peligro del cigarro muy tempranamente y también del chupe, que inevitablemente está presente por, por todos lados. No porque tuviera una visión de ni nada por el estilo, sino porque estaba medio, medio embarretinado con la bicicleta. ¿Cómo fue esa experiencia de la bicicleta? ¿Hubo corredor profesional? ¿Corría por algún club? No, no, corredor profesional no hay ni, ni hasta hoy en Uruguay. este Hubo, hubo algún algún corredor que agarraba algún peso pero en aquella época el ciclismo fue explosivo Este, primero que la bicicleta era un común medio de transporte y segundo había habido un impacto de carácter internacional aquí François había hecho algunas conquistas internacionales importantes y impactó mucho en la época como modelo y bueno, se desarrollaba un barrio ¿Llegó a participar en la vuelta ciclista no? no? No, no, este, lo máximo subía primera y, y corrí algunas carreras de etapa. Pero después tuve en una de San Jacinto, me pegué un golpe y, y anduve un montón de tiempo para pa poder más una rodilla. Y en ese tiempo abandoné, terminé abandonando la bicicleta, el, el deporte, este, con rastros de, de un golpe que me llega hasta hoy. hijo de vecino y, y bueno por ahí fue los recuerdos son tan hermosos que no deben de ser profanados ¿no? lo quiero dejar aquí lo dejo ahí sí. en, el, en el espacio no tengo otra cosa que agradecimiento a todo lo bueno y lo malo que me pudo haber pasado sentimentalmente pero componen el territorio el territorio íntimo de cosas que, que no son transferibles ni siquiera comunicables este, en un mundo que está hecho de a o tiende a estar hecho siempre de a aunque los dos a veces se rompan y haya que construir otros dos este, solo tal vez admitirle a la gente que que no, no existe cosa más importante y más tentadora en el conjunto de la vida que, que la relación de la pareja humana y que creo que esa relación no debe ser prostituida. Este, ni es una mercadería, ni es algo que se vende, ni que se compra, y, y que el amor debe ser cuidado y debe ser resaltado. Eh, no puede ser una frivolidad, ni puede ser una vanidad, porque en de él, se construye este, lo mejor de la vida y, y creo que vivimos una época donde todo esto se tiende a, a entreverar y todo lo mismo ¿verdad? Este, y, y pienso que, que bueno que algo algún territorio sacrado hay que dejarlo en nuestra pobre y rotoso Humanidad. De todos los flagelos que puede tener la vida humana, el más grave es la soledad. Eh, y que el amor es una forma superior de, de combatir la soledad. Ahora, el amor tiene edades. etapas de la vida y el tiempo para el amor. Eh, en la madurez hacia la vejez, el amor termina siendo una relación de costumbre, un hábito, este, un apacible hábito que, que nos ayuda a sobrellevar nuestra soledad en una comunicación permanente. Eh, es muy fácil ser tironeado por el instinto y sentir coyunturas pues aparentemente de amor pero el amor es una construcción humana también significa paciencia este, y, y significa aprender a a no esclavizarnos eh, o mejor dicho a no pretender esclavizar con nuestro yo y, y por lo tanto es también la aceptación de un dulce yugo verdad eh, pero eso cuando se, se grafita el terror que, que significa la soledad eh, desgraciadamente la vida moderna llena de avatares materiales terminamos transformando cosas en cosas en cosas y, y se nos escapa el elemento humano frecuentemente y las parejas se hacen pelotas por una yaquita me esos trapos o póneme estos cacharros y, y hay una supuesta una supuesta modernidad que significa quedarse con el vacío de la nada ¿Cómo debe marcar la pareja en el tema económico? ¿Qué, qué, qué brete tiene para él? Bueno, yo creo que el que no construye la felicidad con poco, con mucho no la construye. Y, y si la cuestión económica eh, se nos hace una exigencia muy grave por no encuadrar dentro de niveles de, de notoria austeridad nuestra forma de vivir corremos el riesgo de tener tiempo para todo, lo que sea ganar dinero, menos para el amor, para la pareja humana, para los hijos y para las cosas que nada tienen que ver con, con el mercado, esas que no son comprables. Entonces, la gente suele acumular este, muchos recursos económicos, pero no hace otra cosa que hacer un agujero de soledad tremendo porque no tiene tiempo para estar con el otro. Y ahí se va fracturando todo. Eh, ese es uno de los problemas que tenemos contemporáneamente. Además, eh, el, la sociedad consumista nos va desarticulando y nos quita coraje. Antes solíamos decir contigo pan y cebolla. Y se armaba rancho con un catre y, y un primo. Había que arrancarse porque porque sí nomás, eh, porque se sentía la necesidad de... pues Hoy sé que se construyen parejitas, que uno sigue viviendo con los padres. Eh, por el espectro de lo económico, porque bueno, no pueden montar una casa que tenga esto y tenga lo otro. Y entonces se tienden a medio. Eh, y... Porque, precisamente, es la sociedad consumista que nos ha, nos ha quitado este, el valor de lo que es lo, lo esencial. Sí. Lo esencial con una mujer no es acostarse, es levantarse y es vivir es todo lo que viene a posteriori. este gremial ahí por los 15, 16 años ya necesitaba una vieja agrupación que no existe agrupación Reforma Universitaria este, un poco de inspiración libertaria y, y por eso en todo me fui encaminando casi sin, sin darme cuenta eh, en las cuestiones de la política siempre eh, recuerdo que de las materias del liceo una de las que más me tironeaba la historia, este, cosa curiosa. Nunca he tenido esta rara dicotomía, por un lado, ciertas cuestiones sociales, ¿no? por otro, este, la física, la química y la biología. Y, y nunca he podido aclarar cuál es mi verdadera vocación. con el bueno, no. la Esa es una deuda que tenemos con la compañera. Hace 20 pico de años que andamos, este, Colorado Y tenemos que poner los posteles en orden. Nada más. Y está además demostrativo que no se necesitan papeles. Cuando se construye lo otro. ¿Pero y es. Um, uno se tiene que preparar según las etapas de la vida, entonces, es una etapa donde hay que dejar los papeles ordenados. Si no, después los sobrevivientes tienen un nacío. en el cuerpo no me gustaría tener más cara ni, ni me gustaría tener balazos en el cuerpo pero me gustaría si, tu, si me dieran a elegir de poder volver a vivir trataría de vivir con la misma intensidad y bueno este lo otro son así, los hombres y las mujeres tenemos una libertad relativa, no sé, por ahí hay algún cruce del camino. Nuestra voluntad opera en si doblamos por un lado o doblamos para otro. Después el camino también nos va haciendo. Este, somos hacedores de un rumbo que elegimos, pero el camino concretamente después se va reflejando sobre nuestra peripecia y nos va conformando. Cada hombre y cada mujer es él y sus circunstancias. Esas circunstancias tienen una parte que depende de nosotros, que es el rumbo que le ponemos. Después ya no depende de nosotros. Bueno, eh, yo no tengo que renegar el rumbo que le Siempre hay una etapa de que pienso que hay una etapa de la vida cuando nos vamos acercando a la muerte, donde cada hombre y cada mujer, si son conscientes, es posible que tiendan a hacer un microbalance de lo que ha sido su existencia. Yo tengo que arrepentirme de muchos errores y de muchas cosas en que he pero no tengo que de ser un traidor de gurí que llevaba adentro más no vale la pena decir eh, no me voy a sentir nunca un viejo que traicionó eh, el que soñaba y que tenía utopía eh, no es poca cosa por eso siento, frente a la vida no tengo otra cosa que decir que gracias.